¿Qué dicen los primines? Pues estamos aquí en la edición 27 de la Feria de las Naciones de Sevilla, ¡vámonos! Saludos a todos los de Ecuador, paisanos. Ambato presente. Es Ambato, desde Ambato. El arte tabaleño en todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. sí estamos, felicidades. Esta ha sido nuestra experiencia en la Feria de las Naciones de Sevilla. Te invitamos a que disfrutes siempre de la Feria de la Cultura y del Arte con un regalito nuevo. ¡Chao!